Habitantes del micromundo. Down Up Reflections. La superficie del agua es un lugar muy especial. Es ella la que marca la separación entre el mundo acuático y el aéreo. Hasta aquí se acercan muchos organismos acuáticos para tomar el aire que necesitan para respirar, como hacen las larvas de muchos insectos. Una característica especial del agua es su tensión superficial. Es esta característica la que permite a muchos pequeños animalillos caminar sobre la superficie acuática.